Ya te he dicho lo que siento Pero hoy vengo a ser lo más sincero que puede ser uh, eh, eh, eh, Escúchame que no hay tiempo, estoy soñando Lo sé, bella que me. Ah, ah, uh, Ahora bien, ¿cómo podría hacerte entender Que eres la chica que me gusta de cabeza a pies? Quiero que se te quede grabado en la mente No me importaría decirlo directamente. Quiero hacerte saber que no me gustas desde ayer estoy enamorado desde hace no sé cuánto y ya quiero poder decirte al oído que te amo acerca que me almohada también Portar y a seguir soñando. Y sueño que te sueño, sueño que te sueño, sueño, un sueño, sueño dentro de un sueño, dentro de otro sueño. Ahora sabes que te sueño más de lo que sueño. Estando dentro de un sueño, hablando de sueños, hay uno que no puedo sacar de mí. Corazón, que es aquel en el que estamos tú y yo. Tu abrazo yo te miro a los labios mientras nos tomamos de la, man, de la mano. Sin darme cuenta ya nos hemos besado. Eh, eh, eh, eh, hay algo más que no puedo dejar a un lado. Es solo que desde que te conocí no he olvidado eh, tus labios. de aquí, que mi almohada también es tuya y ve que me enamoré No me importaría seguir soñando y sueño que te sueño, sueño que te sueño, sueño, sueño, sueño dentro de un sueño, dentro de otro sueño Ahora sabes que te sueño más de lo que sueño Espero que lo hayas disfrutado. Hasta el próximo video. Gracias por ver. Sandra ¡Ay! Ven. Recuéstate aquí.